Luego de varias denuncias por residentes en los municipios Tenares y Salcedo de que el agua potable cuando suele llegar es contaminada el director de INAPA en la provincia de Hermanas Mirabal, Yaceres Rodríguez se refirió al tema este jueves La razón por la cual se ha presentado en la provincia de Hermanas Mirabal este fenómeno eh, es por... Los niveles de sequía que estamos pasando actualmente, la presa de rincón, que es donde nosotros eh, nos suplimos de agua, de donde no abastecemos, está en un nivel muy mínimo, lo cual hace que a la planta llegue eh, el agua cruda de una manera eh, muy eh, con mucho sedimento y, y muy contaminada, en el sentido la parte -fí física de, de, del agua. Eh, esto ha venido ocasionando lo que nosotros no le demos un tratamiento a la planta, eh, que, eh, que usemos diferentes sustancias químicas para, para mejorar su condición, eh, que se filtre, que eh, hagan partículas que, que, hagan, que estén pasando a, hacia el cárcamo de bombeo y ahí cuando se bombea hacia las diferentes provincias. En cámara, Yurel González, NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.